Hola, hola, hola, hola, queridos amigos, amigas, amigues, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de que ahora estés escuchando este video. Bienvenidos a la clase 261. Y todavía no la preparé acá, pero ya preparo la clase. Ay, esas distracciones mías. ¿Qué pasa? ¿Qué me pasa? Bueno, que grabo todas las clases, todas juntas. Hoy vamos a ver sol en Sagitario, en Casa 7, y la Casa 7 en Sagitario, y después Sol en Casa 8, y la Casa 8 en Sagitario, pero bueno, vamos por parte, dijo Jack el Destripador, vamos a hacer, hoy estoy fatal, eh, vamos a, a hacer eh, lo que tenemos que hacer, que es, Suscribirte al canal si te gustan los videos, si estás aprendiendo astrología de esta forma tan sencilla, tan fácil y, y te gusta y te está gustando, dale like al video y si no te gusta dale like lo mismo, esto no es una democracia <ríe> para nada, eh, suscríbete al canal, dale click a la campanita déjame un comentario, activa el algoritmo de YouTube para que yo llegue a más personas, para que este canal llegue a más personas. Eh, y nada, a vos no te cuesta nada y a mí me ayuda un montón, un montón, para poder seguir haciendo esto que me gusta y que ojalá vos también te guste. Solo en casa 7 te decía, ya te lo repetí esta es la novena vez en este ciclo. Afectivo, equitativo y sociable, tres palabras claves. Casa 7 en Sagitario, aventureros, alegres, autosuficientes. Sol en Sagitario, honrado, sincero, generoso, precipitado, descuidado y rebelde. Por lo tanto, es muy posible que si estás ante una configuración astral de este, magnitud o sea un sol en casa 7 en sagitario y la casa 7 también en sagitario es posible que estés ante una persona alegre muy generosa socialmente y así vamos formando las palabras claves y ahora sí vamos para el sol en casa 8 el sol en Sagitario, el sol en Casa 8 y la Casa 8 en Sagitario. Hoy no te voy a dejar tarea, espero que hayas hecho la tarea en el video de ayer. Sol en Casa 8, seductor, elucubrador misterioso. Casa 8 en Sagitario, fanatismos, herencias, inmigración. Sol en Sagitario, honrado, sincero, generoso, precipitado, descuidado, rebelde. Por lo que podemos decir, que si la persona que estás estudiando tiene sol en casa 8, la casa 8 en Sagitario y el sol también en Sagitario, es posible que estés ante una persona fanática de los misterios que se revela ante lo oculto. ¡Ajá! ¡Qué buena frase! Bueno, vamos entonces a despedirnos, hasta mañana, espero que tengas un día maravilloso y mañana nos volvemos a encontrar, claro que sí, como todos los días, pero mañana con el sol en Capricornio en las casas 7 y 8. Y vamos terminando con el sol, estas son las últimas clases del de sol y vamos a empezar con una nueva modalidad, la luna. Te mando un abrazo enorme, nos volvemos a encontrar mañana, chao, hasta mañana que tengas un día maravilloso